Buenos días, soy Daniel Geffner, diputado de Podemos en las Cortes Valencianas y portavoz en la Comisión de Sanidad. Esta semana hemos tenido una en la Comisión de Justicia de Administración una ley de coordinación de policías locales en donde nuestra compañera Cristina Cabedo ha aportado este, enmiendas que han sido aprobados y que mejoran el proyecto. Por otra parte, el conseller Soler presentó en las Cortes los presupuestos o el proyecto de presupuesto de 2018 y que ahora todos los diputados estamos trabajando eh, en eso. Desde Podemos hemos luchado porque sea unos, unos presupuestos de cambio que se note la vertiente social que este, produzca un cambio real en la vida de la gente y más que nada en los sectores más vulnerables. En ese sentido, eh, desde Podemos se han presentado propuestas para combatir eh, el problema de falta de viviendas sociales. ¿sí? impulsando un plan de viviendas este, sobre eh, la tasa de turismo y el sistema de recogida mm, de envases para mejorar la sostenibilidad eh, del de medio ambiente y un nuevo modelo productivo con la tasa turística. En educación hemos este, presionado para que se eliminen los barracones y dar respuesta a este problema. En el tema eh, de sanidad concretamente está el tema de progresa farmacológica que conseguimos que mejorara de la oferta inicial y se añadirían colectivos en donde no tuvieran que pagar por su medicación. En ese sentido, los colectivos actualmente, que a partir del año 2018 se beneficiarían de esto, son los, este, las familias uniparentales o unimariamentales, los parados recibiendo el subsidio que lo agotaran y colectivos de trabajadores pobres. Pensamos que este, eso va a ser medidas que fomenten la equidad en la prestación farmacéutica, en los medicamentos y que nadie tenga que abandonar las medicinas por no tener ingresos suficientes. También esta semana ha habido una reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo del Botánico en nuestra sede, en donde desde Podemos seguimos presionando para que los acuerdos del botánico se lleven a la práctica. Eso es todo. Gracias.